En el nuevo número de Riveras, Las Cosas por su Nombre, Memorias, Política y Reforma. En el centenario de la Reforma Universitaria, reflexiones sobre su legado y perspectivas necesarias para la actualidad a través de las miradas de Horacio González, Pablo Pinó, Gabriela Dicker, Horacio Tarcus, Jacqueline Basallo y más. Riveras, distribución gratuita en todas las facultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos y online en riveras.unr.edu.ar.